Son las cuartas jornadas del Departamento de Electrónica acá de la Facultad de Ingeniería y la, la idea es un encuentro anual que tenemos. Eh, la idea es que los docentes, las, los proyectos de investigación y de desarrollo de, en, del ámbito del Departamento de Electrónica puedan presentarse en estas jornadas y sociabilizar a la, la comunidad universitaria, a estudiantes, a, a docentes de otros departamentos, a graduados de la facultad. La idea del proyecto es generar una, este, una computadora, eh, cuando hablo de computadora no hablo de una notebook, sino en sí es una placa de desarrollo basada en un microcontrolador este, que es programable por los, por los alumnos este, para poder controlar un proceso o monitorear este, sensores, actuadores, etc. Y la idea bueno, es este, tratar de empezar a incluir a la el proyecto CIA o a la, o las placas de la, de la computadora eh, dentro de las prácticas habituales del, del cursado, así que va a haber mucha vinculación con, con, entre, entre la facultad, los alumnos y el proyecto. Hay muchas materias dentro de la carrera de ingeniería que forman parte del departamento y bueno, algunos estudiantes o que están ingresando a las primeras materias de electrónica o que están por ingresarse, digamos, se vienen, escuchan, se interesan y también es un semillero, ¿no? Porque los estudiantes les generan inquietudes y, bueno, ganas de participar en los proyectos y de integrarse, entonces creo que, que, que la repercusión es importante a nivel estudiante, docente y graduados